Hola, buenas tardes a todos. Entramos ya en la recta final de esta .NET 2021. Eh, esperamos que, que, que la charla que vamos a hacer mi compañero Ramón y yo ahora os resulte entretenida y podamos ayudaros a resistir esas ganas ¿no? de levantaros de la silla y correr directos hacia la nevera, pues ya por la hora que, que tenemos. La charla que vamos a hacer ahora Ramón y yo eh, la hemos titulado Living in the Edge y queremos tratar un poco la problemática que estamos viendo, pues cada vez eh, más habitual ¿no? eh, de, de esa complejidad y de esa dificultad a la hora de gestionar pues cada vez un entorno más heterogéneo, ¿no? En cuanto al tipo de recursos con los que tenemos que trabajar, donde ya no solo tenemos uh, máquinas virtuales como teníamos de antaño, sino que tenemos otras cosas diferentes donde tenemos desplegadas nuestras aplicaciones, pero además la ubicación, ¿no? Que ahora eso lo tenemos, digamos, eh, distribuido en varios, en varios sitios. Eh, le, os presento a mi compañero Ramón, le voy a dejar que se, que se presente. Hola a todos, buenos días o buenas tardes a todos. soy Ramón Toro. Team Lead del equipo Cloud Solutions aquí en Print Concept, donde ayudamos a nuestros clientes a hacer despliegues, migraciones eh, de su infraestructura nube pública. Y a, muy bien acompañado aquí por mi compañero Iván. Yo soy Iván González y pues soy uno de los cuatro... Eh, cofundadores de, de Plain Concepts y bueno, pues estoy aquí desde que se ha puesto la puerta el primer día y en el día a día pues trabajo principalmente con Ramón y pues con todos los integrantes de nuestro equipo de Cloud Solutions pues ayudando a nuestros clientes pues en este eh, camino ¿no? hacia hacia hacia, hacia la nube. La problemática que os contábamos que, que, que queremos introducir ¿no? y ver cuál es la aproximación eh, que estamos teniendo en Plain Concepts y, bueno, en el mundo, yo creo, eh, Microsoft en general, es la problemática de cómo hacemos para gestionar toda esta infraestructura tan, tan, tan dispar, ¿no? Eh, pues hablando Ramón y yo, ¿no? Y pues ya los que, los que peinamos un poco de canas y tenemos una edad, pues nos recordábamos cuando, pues oye, cuando teníamos que desplegar una nueva aplicación o una nueva solución, pues uno de los puntos importantes era hacer el pedido de los servidores, ¿no? de la infraestructura, ¿no?, pues uno tenía que hacer un pedido, eh, tenía que pagarlo, tenía que llegarle el paquete, ¿no?, era una parte que hacía ilusión, como cuando nos llegan los paquetes de Amazon a casa pues nos llegaban los servidores, ¿no? Los abríamos de la caja, los bautizábamos porque le teníamos que poner un nombre al servidor, ¿no? Que nos acababa de llegar y era como nuestro, como nuestro niño. Y a partir de ahí, pues, obviamente meterlo en el rack, cablearlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo un ritual previo a poder empezar a, a utilizarlo, ¿no? Y eso fue nuestra vida durante años, ¿no? después llegó todo el tema de la virtualización y ya fue pues una primera gran revolución porque oye, ya no necesitábamos cada vez que necesitábamos un nuevo servidor comprar una, una máquina física sino que podíamos tener un host donde desplegábamos en máquinas virtuales y eso pues, nos facilitaba mucho la vida ¿no? en términos de velocidad de despliegue de esas nuevas máquinas virtuales facilitar el mover esas máquinas virtuales de un entorno a otro etcétera etcétera ¿no? y después nos encontramos con la nube pública no pues Empezaron a aparecer proveedores pues, como Azure, como AWS, y bueno, quizás creímos que en ese momento habíamos alcanzado el, el, el CEME, ¿no? Ya habíamos hecho todo ese recorrido desde lo físico a lo virtual a, a lo etéreo, ¿no? Y, y, y bueno, pues yo creo que lejos de la, de la realidad las cosas se han ido casi, vamos a decir, complicando un poquito más, ¿no? Bueno, ya no solo tenemos máquinas virtuales, tenemos otro tipo de recursos eh, en la nube donde vamos a desplegar eh, soluciones ¿no? y soluciones que son más, más nativas eh, y también pues, nos encontramos con que bueno, nuestros clientes, ¿no? en Clean Concept sabéis que trabajamos mucho en el entorno Microsoft y llevábamos trabajando con Azure desde 2010, pero nos encontramos con que nuestros clientes no solo a lo mejor trabajan con Azure, sino que también tienen otros entornos de nube pública, como puedan ser AWS o como pueda ser GCP, pero también el entorno on-premise sigue existiendo, pues porque por, por condicionantes, ¿no? por requisitos, por contexto del cliente, puede haber Soluciones, infraestructura que no se puedan llevar a la nube y tengan que seguir estando en su, en su data center y también escenarios, pues vamos a llamar más de, de Edge, ¿no? donde tiene sentido eh, que esa infraestructura está más pegada a donde se, se consume esa solución o esa aplicación. ¿no? pues Nos podemos encontrar un escenario de una fábrica donde se está ejecutando una solución que tiene que estar muy cerca de los dispositivos a los que esté eh, conectada. Y tengamos, por ejemplo, un servidor o una infraestructura allí o escenarios, por ejemplo, de branch office, pues como pueda ser una, una sucursal bancaria o como pueda ser una tienda en retail donde, oye, físicamente haya un servidor que esté en esas instalaciones físicas. ¿no? El problema es que ante toda esa disparidad nos hace falta una herramienta que nos ayude con la gestión de, de, de todo esto. ¿no? Si queremos tener una monitorización, un gobierno más o menos homogéneo, ¿no? una operación más o menos homogénea, no podemos estar haciendo de una manera para A, de una manera para B, de una manera para C y de una manera para D, porque eso nos complica enormemente la, la vida. Y ahí es donde entra Azure Arc para echarnos una mano. Básicamente Azure Arc lo que pretende es ayudarnos a que, de algún modo sea más eh, transparente ¿no? eh, para nosotros y para, también para los equipos de, de desarrollo, el desplegar las aplicaciones independientemente un poco de dónde estén alojadas esas, esas aplicaciones y tener un plano único de control, un plano único de control que nos ayuda a, a digamos, tener visibilidad de todos esos recursos independientemente de qué tipo de recurso es y dónde está, a tener una capa también que nos ayude con la operación, es decir, si queremos hacer una determinada operación, lo dicho, que no tengamos que hacer la versión para A, la versión para B y la versión para C, y también con temas de compliance, no, Si establecemos una política de seguridad, la queremos implantar de una manera homogénea, pero también queremos poder ver cómo estamos de una manera homogénea, es decir, cómo estoy en A, cómo estoy en B, cómo estoy en C. ¿no? Y este es un poco el, el, el problema que os planteamos, que nos estamos encontrando, y también pues cuál es esta solución a través de esta tecnología que es Azure Arc, que nos va a ayudar a mitigar este problema. Azure Arc básicamente se presenta, pues ahora mismo, como vamos a decir, con, con, con tres sabores, ¿no? o con tres pilares. ¿no? Uno que es Azure Arc para servidores, para, para máquinas virtuales. Azure Arc... Para entornos de Kubernetes, podemos tener un entorno de Kubernetes en Azure, pero también podemos tener un entorno de Kubernetes en GCP o en un entorno de Kubernetes on-prem y queremos hacer una gestión lo más unificada posible de todos ellos. Esa parte de Kubernetes pues, nos cubre ¿no? ese escenario de la capa aplicación que cada vez en las aplicaciones cloud nativas pues, va más desplegado eh, en un entorno de Kubernetes. Y también la parte que es pues, muy común a muchas soluciones o aplicaciones, que es la capa de datos. ¿no? Pues, eh, puede ser, por ejemplo, un SQL Server que pueda estar en una ubicación diferente, que pueda estar en Azure o que pueda estar en, en on-prem, pero queremos eh, gestionar de una manera unificada. ¿Cómo hace esto Azure Arc? Pues básicamente apoyándose en el plano de control que ya existe dentro de Azure. Dentro de Azure tenemos el Azure Resource Manager, ARM, que básicamente ya nos aporta ese plano, ese plano único de control. ¿no? Yo creo que el, el ejemplo claro es que la experiencia que tenemos trabajando con Azure es que independientemente de que estemos trabajando con Azure a través del portal de Azure, del Azure CLI o de comandos de PowerShell, eh, básicamente el resultado es el mismo. ¿Y por qué? Porque al final esas acciones que nosotros estamos haciendo van primero al plano de control de Azure, Azure Resource Manager, ahí eh, se aplica, digamos, una, una lógica o unas condiciones que son comunes a cualquier recurso con el que estemos trabajando, como pueda ser, oye, eh, yo esta operación que estoy haciendo con mi identidad, tengo permisos para hacer esta, esta operación, o esta operación que estoy haciendo realmente cumple con una policy o incumple que, es, que esté planteada dentro de mi organización, y una vez que han sucedido todos esos son ¿no? o sea, todas esas eh, validaciones y, y, y, y plano de control que hay ahí entre medias es cuando eh, eh, la Azure de los Humanos va a delegar esa petición al proveedor del recurso eh, correspondiente y se va a ejecutar. ¿no? ¿Qué hace AzureArk? Pues lo que va a hacer es tratar esos recursos que están fuera de Azure como si fueran recursos que existen dentro de Azure, aunque físicamente no lo estén. ¿vale? Con lo cual, vamos a tener, por decirlo de alguna manera, un gemelo de ese recurso que no está dentro de Azure como un recurso en Azure. Y lo Vamos a entrar al portal de Azure y lo vamos a ver y va a existir ahí como un recurso. ¿Qué es lo bueno de esto? Que, es que en ese proceso, eh, básicamente, Vamos a poner por delante de todos estos eh, recursos o de los gemelos de estos recursos el plano de control de Azure, el, el Azure Resource Manager. Y con lo cual vamos a ganar esa capa donde vamos a poder hacer temas como implantar políticas que apliquen a todos los recursos, hacer una operación sobre todos estos recursos, todo de una manera eh, más unificada o más homogénea. ¿vale? En el resto de la charla lo que vamos a hacer es que os vamos a ir contando, entrando un poco en detalle, cada uno de estos tres sabores. El, Enfocado a servidores, a máquinas virtuales, el enfocado a Kubernetes y el enfocado a, a datos. Vamos a empezar por la parte de servidores y le paso la palabra a mi compañero Ramón para que os cuente Azure Arc for Servers. Ramón. Muchas gracias, Iván. Pues efectivamente, uno de esos tres pilares fundamentales de los que hemos hablado hace un momento, pues es efectivamente Azure Arc Enable Servers. ¿no? Enfocado a, a máquinas virtuales, ¿no? Pues, pues con Azure Arc, eh, Enable Servers, eh, puedes integrar una gran variedad de servidores dentro de Azure, no solo Windows, sino incluso Linux, ¿no? Y la, y la gran ventaja de esto no es solo la versión de sistema operativo, sino incluso la ubicación de esas máquinas físicas, ¿no? O esas máquinas en otras nubes públicas. ¿Y qué podemos hacer con, con estos servidores? Bueno, pues podemos hacer inventario. Vamos a mejorar esa experiencia de gestión unificada, posibilidades de integración con Azure Lighthouse y además un, un sinfín de funcionalidades fundamentales como, como en este caso es la gobernanza ¿no? y por supuesto la seguridad, donde podemos aplicar políticas de Azure, ver qué entornos o máquinas están o no compliance, centralización en cuanto a monetización se refiere, centralización de la seguridad centralización de esas actualizaciones de máquinas que tienen o no parches eh, con vulnerabilidades. En resumen, es un único lugar donde poder gestionar todas las operaciones propias de, de un departamento de IT. Y una de las ventajas adicionales de Azure Arc en for Servers, a mayores de las ya mencionadas, pues es la integración con otras herramientas u otros servicios de Azure, ¿no? tales como pueden ser pues, Azure Policies, eh, Azure Defender, Sentinel, Monitor, el Update Management para esas actualizaciones, eh, Azure Security Center y, y sobre todo esta última, no, eh, Security Center, eh, Update Management y, y Azure Policy, las vamos a ver en, en más detenimiento ahora, en un, en un ratito en, en la demo que vamos a presentaros enseguida. Bueno, otra otra de las grandes incógnitas, no, una de las preguntas que nos hemos hecho, bueno, pues vemos, vemos que Azure Arc, en tenemos por servers, pues permite un sinfín de funcionalidades, no, pues como pueden ser las actualizaciones de Windows, como pueden ser las políticas, las que están cumpliendo, las que no, las que estamos cumpliendo, podemos eh, monitorizar, bueno, está llamado entonces Azure Arc a sustituir a un SCCM, lo que hoy es el llamado en Microsoft Endpoint Configuration Manager. Bueno, pues la respuesta como buen gallego es depende, ¿no? Depende. A priori, yo diría que no. Ya que, ya que hay, existen funcionalidades, no capacidades que endpoint pues no, no, no es capaz de gestionar. ¿no? Pero, pero sí es cierto que, que para muchas funcionalidades básicas, ¿no? Y, pues yo, yo creo que puede ser una una herramienta muy, muy útil, ¿no? Vamos a ver cómo conectar dos máquinas virtuales con Azure Arc. En este caso vamos a ver dos máquinas: una Windows Server 2019 que tenemos aquí, ¿vale? esta máquina está en, en un data center, una máquina en un IPv y otra máquina que es un Ubuntu que está alojada en, en una nube pública, en este caso en, en Google Cloud Platform, vale. Primero, pues dentro de nuestra suscripción de Azure vamos a crear un grupo de recursos. Vale. A este grupo de recursos le vamos a llamar Test y lo vamos a crear, por ejemplo, en vale. vale, Ya está creado el grupo de recursos. Bien, Nos vamos a Azure Arc y en este caso vamos a añadir un server a nuestra infraestructura. Podemos hacerlo de dos maneras, con múltiples servidores o con uno solo. En este caso vamos a hacerlo individualmente. ¿vale? bueno pues a generar el script. Lo que nos va a pedir es suscripción donde queremos alojarlo y grupo de recursos. Región, sistema operativo. Si tenemos un proxy en el medio, la URL correspondiente. Y los tags center Madrid, ciudad Madrid, distrito centro, por ejemplo, etcétera, etcétera. Importantísimo los tags para, para tener bien definido la estructura. Y nos vamos a descargar el script. vale Esto es un script. Vamos a descargarlo. Aquí está. Descargado. Bueno, en este caso, como esta máquina que tenemos aquí, hemos copiado el script y lo hemos ejecutado. Lo que nos va a pedir es, dentro de una URL, meter un código para asegurarnos que somos nosotros con las credenciales. Y automáticamente esta máquina se añadirá a nuestro Azure Arc. ¿vale? En este caso, eh, esto lo teníamos hecho previamente para. Fijaros, aquí tenemos. Para no tener que esperar a, a esa conexión, ¿vale? Así que tenemos la máquina Windows y la máquina en Ubuntu. ¿vale? Si vamos a la máquina en Ubuntu, por ejemplo, fijaros, aquí tenemos que es la máquina que está en GCP con este con esta versión de operativo que se corresponde con esta máquina de aquí. ¿Vale? Y la otra máquina es la Windows Server 2019 Data Center, que se corresponde con la que os acabo de mostrar. ¿Vale? Bien, ¿qué podemos hacer dentro de, de Azure Arc? Bueno, pues fijaros todas las opciones que tenemos. Edge Management para ver eh, a nivel actualizaciones. Si estamos al día, si hay partes pendientes de ejecutar. ¿Es esta de información, los logs, insights, políticas, si estamos compliant o no estamos compliance. Security, en este caso, eh, con un security center. Así que vamos a ir viendo cada una de las distintas eh, opciones. Pues si empezamos por Update Management, fijaros, esta máquina. Pues tiene una serie de actualizaciones pendientes de aplicar, tanto a nivel seguridad como, como a nivel de actualizaciones. ¿no? Y aquí podemos eh, um, hacer una lanzar una actualización basada en un calendario, ¿vale? Pues, pues con, con reinicios, basado en un calendario en un determinado horario definir qué tipo de actualizaciones queremos lanzar, etcétera, etcétera. Vale. Para atrás. Eh, la información de cada una de las actualizaciones, ¿no? Que al final te lleva a la URL, todo te indica qué tipo de actualización está pendiente. Incluso si tuviésemos estas máquinas Windows, pues podríamos eh, pues Administrar múltiples máquinas. ¿vale? Policies. Pues en función de las políticas definidas, podemos ver si están o no están compliant. En este caso, fijaros, está aquí. los pues que nos va a marcar que no está compliant. Bien. Y aquí nos indica en qué punto estamos, ¿no? Pues en este caso hay una, hay una vulnerabilidad ya que no está compliant y desde aquí fijaros que tenemos toda la info. ¿vale? para poder aplicar, ver qué política es, ver qué recurso es y de esta manera poder, poder aplicar. Vale, si nos vamos a la parte de seguridad, que es una parte también muy, muy interesante. Al final esta parte eh, pues está conectada a un Security Center, con lo cual vamos a ver muchísima más información desde el apartado de Security Center. Fijaos aquí. ¿vale? Y aquí ya empezamos a ver mucha información interesante que nos indica el estado ¿no? de, a nivel seguridad de, de esta máquina. ¿vale? Pues en este caso, pues aquí tenemos en esta suscripción, pues eh, cuentas de owner que que no tienen MFA, vale. Por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Pues vulnerabilidades en ambas máquinas, vale. Pues en este caso nos lleva a la máquina para ver a nivel Vemos al mismo apartado, ¿no? Porque desde el Security Center podemos podemos ver a más partes. Lo mismo desde Ubuntu, vale. Vamos a volver atrás y ahí vemos qué más podemos ver, vale. Vale. Fijaros que aquí tenemos cuentas externas con permisos de administración, ¿vale? Aquí hay una serie de usuarios que tienen permisos de administración siendo usuarios externos vale, de otro tema con lo cual recomendados es que no sean más de tres bueno pues en este caso que más políticas tenemos bueno las best practices ¿no? pues tenemos alguna Fijaros lo que os decía máximo tres ones por suscripción aquí nos estamos pasando también entonces toda esta información de una o varias máquinas Sería muy compleja de, de gestionar. Desde. Un entorno en premio, no que tendríamos que ir máquina a máquina o tendríamos que tener ya otro tipo de herramientas ya mucho más complejas, no Entonces, la ventaja de esto desde un único panel eh, podemos podemos ver de un solo vistazo el estado de cada máquina. Pues eh, a nivel seguridad, a nivel compliance, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. ¿vale? La máquina Ubuntu, bueno, pues aquí eh, a nivel management, lógicamente no tenemos nada, porque esto está pensado más para máquinas Windows. A nivel policies lo mismo, podríamos aplicar diferentes políticas. Fijaos en este caso que hay otra nueva política que no aparecía en las máquinas eh, máquina anterior, que es basada en Linux. No, pues En este caso sí es compliant. La anterior política que es aplicable a las dos máquinas no lo es, no por lo, por lo mismo que vimos en, en el caso anterior. no. Al final, es, es definir una serie de políticas que podemos ir aplicando, con, fijaos, mismo caso, ¿no? Esta era la, la anterior y a mayor es esta porque no tiene asociado el Log Analytics. Y en cuanto a seguridad, pues al final es exactamente lo mismo. Es, eh, al, tener, al tener implementado Security Center en ambas máquinas, pues... Nos da un resumen eh, a nivel no solo de una máquina, sino de las dos. ¿no? Muchas gracias por la presentación, Ramón, y por esa demo que creo que ha sido bastante ilustrativa sobre el funcionamiento de Azure Arc for Servers. Y vamos ahora con la segunda parte de la presentación, eh, en la que nos vamos a centrar un poquito en lo que es Azure Arc para Kubernetes y en las funcionalidades, que nos proporciona y un poco en, en, el, en el entorno en el que nos va a ayudar. ¿no? Básicamente Azure Arc uh, for Kubernetes lo que nos va a permitir es poder coger un clúster que ya existe de Kubernetes que está fuera del entorno de Azure y lo primero conectarlo a Azure, ¿no? que, ese, que ese entorno de Kubernetes exista dentro del propio Azure y a partir de ahí Vamos a disponer de una serie de funcionalidades que tenemos en Azure que podíamos aplicar a los clústeres de Kubernetes de AKS, por ejemplo, que existían dentro de Azure, por pues lo vamos a poder aplicar esas funcionalidades a clústeres que ya no están dentro de Azure. Alguna ¿no? de esas funcionalidades puede ser, por ejemplo, el configurar un flujo de GitOps que nos permita mantener la configuración y el, y el estado deseado dentro de ese, de ese clúster de Kubernetes y lo podemos hacer a nivel de clúster o incluso a nivel de, de namespace dentro de, de un clúster. Vamos a poder realizar... Una, una serie de tareas de monitorización y operación sobre el clúster, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poder monitorizar ese clúster externo Azure utilizando eh, Azure Monitor. Y también vamos a poder utilizar herramientas de seguridad y de gobernanza de las que disponemos en Azure, pues como pueda ser eh, Azure Policies o el Role-Based Access Control para gestionar cómo queremos que este clúster esté eh, gobernado y configurado. Eh, Dentro de la demo que después vamos a hacer, os vamos a enseñar esta parte, pero una que consideramos, por ejemplo, muy, muy, muy interesante es, oye, poder desplegar un flujo de GitOps eh, dentro de todos nuestros entornos de Kubernetes y que no lo tengamos que hacer esto de una manera individual, sino que ya veréis durante la demo que lo vamos a utilizar... Lo vamos a configurar a través de una policy en, en, en Azure en lugar de hacerlo independientemente para cada uno de los diferentes clusters de los que dispongamos, estén o no en, en, en Azure. ¿no? Eh, este escenario de GitOps básicamente pues dispondremos de una serie de, de entornos de, de, de Kubernetes diferentes que estarán conectados a Azure a través de, eh, Azure, de Azure Arc dispondremos de una serie de configuraciones eh, de GitOps para estos, para estos eh, clusters y lo que haremos uso es pues, de los operadores de Flux y de Helms para eh, a partir de ese estado deseado que tendremos en un repositorio de Github aplicar esas configuraciones a los diferentes entornos de, eh, de Kubernetes desde los que, de los que disponemos. Entonces, pues nada, bebemos un poquito de agua que hace calor en Madrid y nos vamos a la demo. Pues vamos allá con la demo de Azure Arc for Kubernetes. Básicamente, esta demo va a consistir en que veamos cuatro puntos de funcionamiento, de uso de Azure Arc for Kubernetes. Lo primero que vamos a tener que hacer es vamos a desplegar un clúster de Kubernetes, que en este caso lo vamos a desplegar en GCP, va a ser un clúster de, de GKE. Eh, Posteriormente, una vez ese clúster lo tengamos desplegado, lo que vamos a hacer es conectarlo a Azure Arc para que exista dentro de, de Azure Arc. Y después, una vez que ya tenemos ese clúster conectado a Azure Arc y ya podemos empezar a utilizar las, las bondades ¿no? que Azure Arc eh, nos, nos aporta para manejar este clúster, lo que vamos a hacer es vamos a desplegar una monitorización con Azure Monitor sobre este clúster de Kubernetes que está en GKE de manera que oye, si tuviéramos diferentes clusters en diferentes ubicaciones podríamos hacer una monitorización más centralizada sobre ellos y ya por último vamos a desplegar eh, pues esa eh, configuración o esa política de, de, GPO, de GTOPS eh, que comentábamos anteriormente cuando estábamos viendo las, las slides. Pues venga, eh, vamos a por ello, lo que primero que podéis ver es que bueno tenemos un entorno eh, de GCP vale eh, donde eh, vamos a hacer el despliegue de este clúster, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este, el despliegue de este clúster de Kubernetes? Pues básicamente a través de una plantilla de Terraform que vamos a utilizar para hacer esta tarea pues, más cómoda y sobre todo por repetible infraestructura como, como código, ¿no? eh, Para ello eh, tenemos esta plantilla de, de Terraform Vale, que básicamente lo que va a hacer es que nos va a permitir crear un grupo de recursos dentro de Azure, donde vamos a alojar el recurso de Azure Arc que representa este clúster de Kubernetes en GCP. Y en GCP básicamente lo que vamos a hacer es eh, desplegar este clúster de, de, de GKE, eh, donde bueno, pues tenemos el container node pool aquí configurado y una uh, service account, que necesitamos para trabajar con este, con este clúster, ¿vale? eh, Lo que haríamos con este, con esta plantilla de Terraform, pues, pues oye, ejecutar eh, ese eh, eh, Terraform eh, Apply, ¿no? Para desplegar esta, esta configuración. En este caso ya lo tenemos hecho, porque es un proceso que lleva un poco de tiempo, ¿vale? Y entonces eh, lo hemos ejecutado ya con anterioridad, de modo que ese clúster de, de GKE, ya le tenemos provisionado, ¿vale? Lo tenemos provisionado aquí, es un clúster, pues en este caso, eh, con tres nodos que ya tenemos eh, funcionando eh, dentro de, de, de GKE, ¿vale? ¿Qué podemos hacer ahora una vez que ya tenemos el clúster? Pues lo primero que tenemos que hacer es conectar este clúster a Azure a través de eh, Azure Arc. Para ello, pues lo que vamos a hacer es que en GCP es muy fácil conectarnos a este clúster ¿vale? a través de la eh, propia consola, el Cloud Shell que tenemos en GCP, similar a lo que tenemos en Azure. Pues lo que vamos a hacer es, nos vamos a conectar y una vez que estamos eh, conectados a este clúster, básicamente vamos a ejecutar un primer script, que es este script que tenemos aquí este script básicamente lo que va a hacer es que aquí tiene una, config, una, una variables ¿no? que dicen pues, cuál es el service principal que vamos a utilizar desde este script para conectarnos hacia, hacia Azure información pues como es el nombre del grupo de recursos, cuál es la localización el clúster eh, tal como se llama en Google Cloud ¿no? vamos a instalar Helm en el caso de que no esté instalado vamos a instalar Azure CLI en el caso de que no esté instalado y básicamente una vez que tenemos instalado estos es, vamos a decir, tres requisitos que es Helm, Azure CLI y las Azure Arc Extensions, lo que vamos a hacer es, a través de este comando, conectar este recurso, ¿vale? este Arc Cluster Name, que es el, el, el, el, el nombre del cluster dentro de GCP, dentro del grupo de recursos que queramos en Azure, en la localización y además en ese proceso, una cosa que vamos a hacer también es añadir unos tags a este a este recurso. ¿vale? Si tenemos una política, por ejemplo, que cuando añadamos ciertos recursos a nuestras suscripciones en Azure tienen que tener esta serie de tags, pues para cumplir, digamos, con esta, con esta política en el momento en que creemos este este recurso. ¿Qué va a suceder una vez que ejecutemos este, este script? Pues que si nos venimos a la consola de Azure dentro del grupo de recursos, no lo, lo tenemos ya hecho porque lleva un tiempo la ejecución de todo esto y si no la demo eh, se nos iría muchísimo de tiempo. Pues dentro del grupo de recursos que teníamos definido, como podéis ver, tenemos ya un recurso que es ArcGKE Demo, que es de tipo Kubernetes Azure Arc. Es decir, ya tenemos provisionado, eh, vamos a decir, el gemelo de nuestro clúster de eh, Kubernetes dentro de, de Azure. ¿eh? ¿Vale? Lo tenemos ya aquí eh, creado. Vamos a ver que la infraestructura, la distribución GKE, la infraestructura es GCP, eh, vemos la versión de Kubernetes que tenemos dentro de este, eh, de este clúster, etcétera, etcétera, ¿Vale? Entonces ya existe dentro de Azure y ya vamos a poder empezar a hacer una serie de eh, tareas ¿no? de, de, sobre este clúster, pero no directamente sobre el, el clúster en GCP, sino en el clúster a través de, de Azure. Una vez lo tenemos conectado, si os fijáis, eh, eh, esta parte de Insights, de monitorización de estos clusters a través de Azure Arc, está todavía en, en, en preview, pero es el siguiente paso que vamos a hacer, ¿vale? El siguiente paso que vamos a hacer es a través de una extensión para, para, para Azure Arc, ¿vale? Eh, vamos a hacer un proceso muy similar al anterior, que es ejecutar este script eh, dentro del, del clúster de GCP. Esto lo, lo ejecutaríamos a través de esta consola de Cloud Shell que tenemos aquí donde podemos oye, subir el script y una vez que lo tengamos subido pues ejecutarlo ¿vale? eh, ¿Qué hace este script? Pues básicamente hace un, unos primeros pasos que son pues muy, que muy similares a los anteriores, ya está así prestando atención, similar a los, a los anteriores que es instalar Helm, instalar Azure CLI, las extensiones de, de, de Azure Arc ¿vale? Esto también lo tenemos hecho en cada script básicamente por las que las sesiones dentro de la consola de, de, de, de, de Google Cloud, del Shell, no son persistentes. Con lo cual, si iniciamos una sesión instalamos Helm, pero después la cerramos y la volvemos a abrir posteriormente, no podemos esperar que Helm esté ahí instalado. ¿vale? Entonces, hacemos digamos la instalación de todos estos eh, requisitos y básicamente... el De la extensión, hacemos un create que nos va a eh, añadir, digamos, esta extensión dentro del clúster de Kubernetes en GKE. Una vez que esté desplegada esta extensión, lo que vamos a ver es que dentro de Azure, si nos vamos a Insights, originalmente esta parte la veríamos vacía o como si estuviese eh, sin configurar. Y una vez que lo tenemos hecho, lo que vamos a ver es que ya podemos ver información de monitorización de este clúster, ¿no? Pues podemos ver eh, la CPU del, del, del clúster en uso, el número de nodos, ¿no? En este caso tenemos tres nodos dentro del clúster, el número de pods que tenemos desplegados dentro del clúster, la memoria utilizada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y podemos ver, eh, pues bueno, una serie de información que creemos que es muy importante para entender pues, el funcionamiento de este, de este clúster. Pero que además lo bueno es que podemos combinar esta información de monitorización con ¿no? este clúster que está en GKE con la inform o información de monitorización de otro clúster que a lo mejor está en premis o que está en, en AKS y podemos tener pues ese... Eh, plano de control ¿no? eh, común a todos ellos, y no tenemos la monitorización de uno, la monitorización de otro y la monitorización de, de, de otro. ¿no? Eh, y yo creo que esto a la hora de eh, unificar procesos y de simplificar ¿no? la complejidad de la gestión de todo esto para la parte de los equipos de sistemas eh, pues es bastante, bastante útil y bastante importante. ¿no? Como decíamos, una vez que ya lo tenemos conectado a Azure Arc, pues aparte de poder hacer, por ejemplo, como vemos, esto, esta monitorización, eh, pues otras de las eh, ventajas que, que tenemos ¿no? es que ya, ya tenemos este, este clúster dentro del paraguas de eh, Azure Policies, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, fijaros que aquí tenemos ya una serie de policies que se están comprobando sobre este, este clúster de Kubernetes y aquí lo que vamos a hacer es que ese vamos a decir, modelo ¿no? de, de, de GTOPS en vez de hacerlo eh, directamente eh, sobre el clúster de Kubernetes, que se podría hacer, lo que vamos a hacer es crear una política que lo que va a hacer es digamos aplicar ese, ese, eso a cualquiera de los clústers que tengamos dentro de nuestro, dentro de nuestro entorno. ¿no? ¿Cómo hacemos ese proceso? Pues, otra vez, conectados desde la consola de... De, de GCP al clúster de Kubernetes vamos a ejecutar otro script que es el habilitar vamos a decir eh, Azure, Azure Policy dentro de este clúster ¿vale? básicamente el proceso es el mismo instalamos Helm, instalamos Azure Click y las extensiones en este caso es, instalamos un Nginx Ingress Controller que es necesario para que este, esta extensión funcione y instalamos eh, la Policy eh, bueno, eh, la extensión ¿vale? de, Azure, de, de Azure Policy, para que Azure Policy nos permita monitorizar o bueno, comprobar si las políticas se cumplen dentro de este eh, clúster de Kubernetes o, o no. Una vez que tenemos esto hecho, ¿vale? eh, en este caso... Eh, lo mismo, es un proceso que tarda relativamente, entonces yo tengo asociada una policy, que en este caso es esta que veis aquí, Configure Kubernetes Cluster with Specified GitOps Configuration. Básicamente lo que, lo que tiene esta, esta policy, ¿vale? que está en este caso asignada ¿no? entonces, bueno, a todos los eh, clusters que pudiesen o recursos que pudiesen existir dentro de este grupo de recursos nada más, pero lo podríamos hacer perfectamente con, con, con, con otro ámbito, ¿no? eh, Si vemos eh, el assignment ¿vale? de esta policy, básicamente pues estamos configurando un recurso con un operador, eh, con un mspace a nivel de cluster, ¿cuál es el operador? Básicamente lo que estamos definiendo o haciendo aquí es configurando Flux para que coja el, el, el estado o ¿no? la configuración que des queremos desplegar en este cluster de un repositorio de GitHub. Lógicamente, cuando se evalúe ¿no? esta policy, pues en principio pues no, no, no, no se va a cumplir, ¿no? porque eso no va a estar hecho, con lo cual tenemos que tener aquí esa remediation tax para que eh, nos configure eh, bueno, pues todo este, este, este entorno eh, con flux y con gel para coger la, la configuración. ¿vale? ¿Qué va a suceder? Que una vez que todo ese proceso que tarda un rato, eh, se ejecute, ¿vale? Eh, si nos venimos aquí a GitOps, vamos a ver que ya tenemos esa configuración de GitOps creada dentro del clúster de, de Kubernetes, que básicamente, eh, bueno, esta configuración con, con, coincide, esta configuración con lo que hemos definido dentro de la policy, eh, que es la que realmente ha desplegado esta configuración dentro del clúster. Y además, pues bueno, pues ya vemos que el clúster en este caso está en un entorno que es, eh, o bueno, un estado más bien, que es eh, eh, compliant ¿no? con, con lo que le hemos dicho. ¿no? Si os fijáis también el recurso tal como vimos cuando lo creamos en la plantilla de Terraform, pues lo tenemos con los tags eh, correspondientes. Entonces, hemos visto así de una manera rápida cómo podemos crear un clúster que no está dentro de Azure, en este caso está dentro de, de, de GCP y lo hemos creado a través de unas plantillas de Terraform y conectándonos a ese clúster desde el Clausel de GCP y ejecutando una serie de scripts que hemos hecho desde, desde dentro del clúster de, de GKE, lo que hacemos es conectar ese clúster de GKE a Azure Arc, con lo cual el recurso empieza a existir a partir de ahí dentro de Azure y después Utilizando una extensión para Azure Monitor, podemos monitorizar ese clúster de GKE desde Azure Monitor en, en, en Azure y tener una visión unificada del estado de nuestros clústers. Y también desplegando la extensión de Azure Policy, pues podemos configurar en este caso una política que aplica GTOPS y una configuración de GTOPS específica a nuestros clústers sin tener que ir individualmente uno por uno haciendo esta configuración o después comprobando si la configuración realmente es la que queremos bueno hasta aquí tenemos la parte de Azure Arc for Kubernetes y nada continuamos con la parte de Azure Arc for Data Services vamos a ello y vamos ya con la última parte de la charla este tercer pilar donde os vamos a hablar de lo que es Azure Arc Enabled Data Services Aquí mencionar un poco eh, que bueno, Azure Arc está evolucionando realmente de una manera muy, muy rápida y también es relativamente novedoso y a veces lleva un poquito a confusión el Azure Arc for SQL Server como Azure Arc eh, for eh, Data Services. Realmente Azure Arc for SQL Server forma parte de Azure Arc for Service y básicamente... Lo que nos permite es que en todos aquellos servidores que gestionamos desde Azure Arc donde exista una instancia de SQL Server dentro de este servidor, pues esa instancia tenga eh, su representación eh, en, en Azure. ¿no? En el caso de eh, Azure Arc Enable Data Services es un escenario que es un poquito diferente porque básicamente es un escenario en el cual Azure Arc nos va a permitir dentro de un clúster de Kubernetes desplegar dos sabores de base de datos, nos va a permitir desplegar o un Azure SQL Managed Instance o nos va a permitir desplegar un Azure Database eh, for PostgreSQL. SQL. Pues vamos a poder escoger entre uno y otro. Es cierto que las funcionalidades eh, que vamos a tener pues pueden depender eh, de qué versión escojamos. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues bueno, dentro de, de ese clúster de Kubernetes, fuera del entorno Azure donde despleguemos Azure Arc, Enable Data Service y despleguemos por ejemplo, un Azure SQL Managed Instance, pues vamos a poder tener un poco todas esas ventajas que llevamos comentando a lo largo de la charla que nos aporta Azure Arc. ¿no? Una de ellas, pues hoy vamos a tener un, un, un modelo más evergreen de esa base de datos, ¿no? donde el entorno va a estar siempre actualizado, eh, siempre gestionado, eh, pues en el caso de, de SQL Managed Instance. Vamos a poder gestionar también la escalabilidad dentro de ese clúster desde Azure Art de una manera eh, más automatizada, ¿vale? tanto el scale up como el scale down y vamos a tener esa esa visión unificada en cuanto a la gestión porque como hablábamos vamos a poder aplicar eh, policies vamos a poder aplicar monitorización etcétera etcétera dentro de este de este entorno de, de, de data services este entorno está todavía en, en preview en el caso de eh, azure arc uh, uh, para sql server ya está en, en general availability pero este todavía está en preview y es bueno relativamente novedoso pero creo que abre un camino muy importante también para, para las aplicaciones eh, que, lógicamente, en muchos casos necesitan una base de datos para, para, para funcionar. Y ya por último, eh, y recientemente hemos conocido ¿no? pues un, un nuevo sabor también de Azure ARC, que es que Azure ARC Enable Application Services, que básicamente nos va a permitir una cosa muy interesante, y es que ciertos servicios de Azure que ya estábamos utilizando dentro de Azure, nos los vamos a poder llevar fuera. Eh, porque los vamos a poder desplegar otra vez como eh, una aplicación dentro de un clúster de Kubernetes y utilizarlo en nuestro entorno on-prem en nuestro entorno eh, en, otra, en otra nube. ¿no? Servicios que vamos a poder desplegar fuera de Azure y gestionar a través de Azure Arc, pues por ejemplo Azure App Service, Azure Functions, Logic Apps, Event Grid o API Management, que es muy interesante que podamos llevarlos Fuera de Azure, pues por ejemplo, en el caso de que necesitemos tener pues, una función o un app service que se esté ejecutando pues en una infraestructura que tengamos en una, en una fábrica, por ejemplo. Es relativamente nuevo. Creo que Azure Arc está creciendo un montón y añadiendo un montón de nuevas funcionalidades, con lo cual es probable que en los próximos meses, años veamos una fuerte evolución de, de Azure Arc ¿no? y de todo ese ecosistema de gestión híbrida y bueno, Creo que con esto ya nos acercamos a la, a la despedida de la charla, o sea que Ramón, vamos a despedirnos. Bueno, y aquí creo que ya eh, Ramón y yo creo que empezamos a oír ya las vuestras tripas no que empiezan a sonar, nos empieza a llegar algún rugido eh, a nuestras casas y bueno... Con esto vamos a dar la sesión por, por terminada, esperemos que os haya gustado mucho y que os haya aportado ¿no? un poco de, de, de luz ¿no? en cómo eh, hacernos la vida un poco más fácil ante esta problemática que nos, que nos surge. Y nada, creo que con esto además eh, despedimos la .NET eh, 2021 por este año. Y simplemente daros muchísimas gracias por acompañarnos a Ramón y a mí, por acompañarnos en general en la, en la .NET este, este año y simplemente pues muchísimas gracias y que esperamos veros el próximo año siguiendo otra vez la 2022. Un abrazo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Lo, lo, lo que dice Iván, esperemos que el año que viene no sea no en remoto, sino que sea en presencial y, y podamos ponernos todos caras. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a los sponsors por, por esta colaboración y, por supuesto, a Plencones, que sin ellos sería imposible. Muchas gracias.